Esto es Costa Rica en Juego. Laura Martínez les da la bienvenida a esta producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad. Todo dentro del marco del proyecto universitario UCR Electoral. Un gusto estar con ustedes esta noche, eh, con otro programa más, pero además con invitados de los... Diversos partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República. Y queremos también recordar que este espacio prepara, eh, los tres medios de comunicación preparan una convocatoria para un debate eh, pre presidencial con los candidatos eh, con el fin de tener a las, a, las, a las 26 personas aspirantes a esa silla presidencial. Así que será... Un gusto poder tenerlos también a ustedes en enero eh, con esta convocatoria. Pero bueno, esta es una noche de muchísima información y David Chavarría, colega, amigo, nos acompaña. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, doña Lara, y buenas noches a nuestra audiencia en Canal 15 UCR y también en las redes sociales de los medios universitarios. Y como siempre, empezamos esta edición de Costa Rica en Juego con información, con información Así de es. la semana y con información de los medios universitarios. Y vamos a empezar pues con la portada del semanario. Un tema muy electoral. Exacto, que nos remita a la campaña electoral. Y en este caso, pues el titular del Semanario de Universidad para esta semana es BCT y Promérica mandan la fiesta electoral con la compra de bonos de deuda política, una noticia de la compañera Lucía Molina, y que plantea justamente uno de los mecanismos de financiamiento sí que pues tienen los partidos políticos durante estos meses de campaña y que es la compra de, o la venta de bonos y en este caso lo que, los que adquieren los bancos y se centra la información en dos bancos específicos porque bueno, son los que concentran la mayor parte, son los que concentran la mayor parte los que se han abierto a financiar partidos políticos en, esta, en estas últimas campañas de... concentraron en la del 2018 y concentran en este momento la actual, hasta ahora en el 2018 fue el 80% digamos del dinero que, que se pagó en deuda política, 12 mil millones más o menos fue lo que recibieron esos dos bancos Ajá. de parte de la deuda de los 15.000 mil más o menos que se repartieron en bonos para, para financiamiento de partidos. En este caso, sí, estos dos bancos son los únicos, pues digamos, va, eh, entes financieros que están dándole dinero a los partidos políticos, a, a cinco partidos políticos, cuatro que consigna el Semanario Universidad en su nota, y uno que recientemente accedió a fondos, que es el Frente Amplio, que esta semana concretó pues con el BCT también fue financiado. Un acuerdo. por 500 millones, que uh -huh. es una suma modesta en comparación a lo que han pedido otros partidos para esta campaña, por ejemplo, Liberación Nacional con 2.600 cientos millones, Nueva República, dos mil millones, eh, la Unidad Social Cristiana con mil uh -huh. millones, por ahí anda un poco los partidos que han ido accediendo a este mecanismo que, que en cierto modo también ha sido cuestionado. Súper cuestionado, eh, le Black dice Ma de naturaleza perversa, le dice el Tribunal Supremo de Elecciones, el Estado de la Nación hace críticas muy fuertes, vamos a ver si, si encuentro aquí la una de ellas, eh, bueno, recorde, recordemos que, el, perdón, eh, sí, dice algo así como... Eh, eh, m, m, a, vuelve vulnerables a las organizaciones, a los partidos políticos, porque prácticamente los únicos que pueden participar, como dice también el politólogo y coordinador del Observatorio eh, de Política Nacional, eh, Rodzai Rosales, uh -huh. afirma, bueno, dice, la, la concentración de bonos y el sistema de financiamiento de los partidos afecta... Todos los principios y valores democráticos en función de quienes más plata tienen y más dinero pueden apostar y además están... De acuerdo con las, eh, las encuestas, pues, los resultados de las encuestas. Eso es un poco, tal vez, la, el cuestionamiento: que solo o sea, pueden acceder, exacto, o esa es la perversidad, que solo pueden acceder en, a este rubro, digamos, de financiamiento por, por bancos, partidos que aparezcan en encuestas y que aparezcan, pues, de una manera bien posicionado, digamos, a la delantera de la, de la contienda. Y en este caso, pues, estamos hablando de 26 partidos, que de los cuales solamente 4 o 5 superan el margen, el, el margen de error de las encuestas del CIEP, por lo menos de la Universidad de Costa Rica. Entonces, todavía más Oiga. difícil para, para algunos partidos acceder a fondos, y eso hace que se invierta el Tribunal Supremo de Elecciones ha planteado algunas reformas que podrían facilitar o podría mejorar como el acceso de los partidos a, a ser más visibles por ejemplo el tema de las franjas electorales de publicidad o el tema de acceso a transporte que son muchos de los fondos que se destinan bueno que gastan los partidos durante la campaña electoral verdad eso ha sido una de las propuestas que ha hecho el Tribunal sin embargo pues son reformas que todavía están pues digamos que no están en discusión por lo menos por lo menos en no, esta campaña no se han planteado para nada y a mí me llama la atención bueno este pusimos contra uh, hubo... En este caso Lucía Molina en su artículo contrapone lo que es una agrupación que no está apareciendo en los primeros lugares, como es el Partido de Integración Nacional y su candidato a presidencial uh -huh. y diputado dice Walter Muñoz dice, Costa Rica debería tener su dinero que es a base de impuestos garantizando que los costarricenses sean los que al final puedan gozar de una campaña libre y democrática en lugar de darle dinero como un gran negocio de entidades bancarias, porque este es el otro punto, ¿verdad? Ganan por ello uh -huh. importantes réditos. Antes participaban los bancos estatales, ahora solo está prácticamente banca, banca privada, privada y concentrada en estas dos en estas dos entidades bancarias. Pero además, algo que me llama muchísimo la atención que vos estabas diciendo eh, eh, y es que Ronald Chacón, jefe del departamento de financiamientos de partidos políticos, dice es necesario, es esencial repensar el actual modelo de financiamiento, respecto de lo cual constituye un excelente punto de partida. O sea, con estos datos. No, más claro no canta un gallo uh -huh. y en este caso del partido de integración nacional que mencionado se doña Laura pues a esos partidos más pequeños tal vez han buscado financiamiento a través de otros mecanismos, en este caso dice la nota que este partido ha ido o ha tocado la puerta de cooperativas, de cooperativas. que han facilitado eh, fondos ¿verdad? para uh -huh. financiarse durante esta campaña los gastos de campaña que pues, es una expectativa porque al final de cuentas ese dinero puede ser o no reembolsado ¿verdad? dependiendo de la cantidad de votos que reciban en la elección y, y si entran dentro de este eh, proceso de elección de diputados y demás que son las variables que tiene el tribunal para ah. Asignar Así los fondos, es, ¿verdad? Esto es para publicidad, básicamente, uh -huh. y bueno, finalmente se han hecho muchas propuestas, pero se han quedado allí y siguen quedándose allí y nadie lo aborda, pero vos tenés otra información. Vamos rápidamente con eh, otra de información. De Exactamente, y es una información de las Radioemisora de la Universidad de Costa Rica, en, el, en este es. caso de la plataforma Interferencia, y es una investigación que se realizó, pues una investigación transnacional que se realizó en conjunto con Open Democracy, que es un medio pues internacional, y en este uh -huh. caso se plantea que pues psicólogos, o se detecta en la investigación que psicólogas en Costa Rica están brindando eh, pues, apoyo, digamos terapias, más bien de conversión terapias, de correcto de sexo, o sea, llamadas terapias de conversión de sexo, pues y en apoyo digamos esos psicólogos, esas organizaciones estos grupos reciben apoyo de grupos conservadores en Estados Unidos que pues, promueven ese tipo de terapias que acá en el país de una manera solapada tal vez y terapias que han sido catalogadas también, pues, utilizando el término que estábamos ahora perversas, eh, por la Organización Panamericana de la Salud, que han sido desestimadas como, como mecanismos eficientes, porque lo que buscan es esto, es generar que una persona pues homosexual, pues cambie su orientación o su identidad sexual, entonces entonces, evidentemente se ha demostrado, se ha comprobado se ha dicho que, que no son eficaces ¿verdad? que más bien atentan contra los derechos humanos de las personas y eso lo ha dicho también el colegio de psicólogos acá en Costa Rica claro. a raíz de esta investigación que los psicólogos deberían pues obviamente trabajar apegados a este marco de derechos, eh, pues a raíz de esta investigación como decimos grupos conservadores de Estados Unidos que promueven acá en Costa Rica a través de movimientos religiosos pues mm -hmm. este tipo de terapias eh, también pues hay que hablar de un proyecto de ley que está en discusión en la asamblea legislativa que busca pues prohibir cerrar la, el ...a estas prácticas, eso sí, nada más pues, prohibiría las prácticas dentro de personas inscritas dentro del colegio de psicólogos. Prácticas, no? David, entonces, que se dan en, en varios países... Sí, de... esta investigación también abordó lo que pasa en Guatemala y en Estados Unidos y sí. se demuestra también que, este, uh -huh. que hay pues mecanismos o hay grupos digamos, que están promoviendo okay. pues, evidentemente esas terapias. Eh, teníamos un video, ¿verdad? No sé si... Así es, hay un video que ustedes eh, uh -huh. eh, que forma parte del proceso de investigación eh, sobre el cual usted lograron recopilar testimonios un, que mm, hablan sobre esta realidad. Es un video donde los periodistas vamos explicando un poco lo que detectamos, mm -hmm. los hallazgos mm -hmm. principales de esta investigación. Se incluyen algunos audios que no se escuchan muy bien porque son voces modificadas de las sesiones que tuvimos con algunos terapeutas que brindaban ese tipo de servicios. Entonces vamos a verlo y a escucharlo. Es un audio de un video que publicamos en las redes sociales de internet Pero tiene subtítulos. Tiene subtítulos, sí. Entonces, la idea de la capacidad es pensar nuestro cuerpo para lo que realmente está pensado para lo que está bien, para la acción que es. no es que uno nace homosexual, porque entonces sería un, un Dios sádico el que está en la Biblia prohibiendo el pecado y a la vez un Dios que lo hizo así, ¿no? no see? I'm the suicide rate is is considerably higher than the national average. the the, the sexuals tolerate the crime rate. All that's higher than the the, the um uh, transmitted diseases. Those numbers are higher in the gay community. <laughs> terminamos de ver este, este video, que era parte de esta investigación que decíamos, una investigación transnacional eh, que participó en interferencia de su UCR. ¿Puedo resumir parte de lo que allí se decía? Sí, uh -huh. bueno, en este video básicamente eran, pues, veíamos algunos audios de las sesiones que tu, se tuvieron con, con estos terapeutas, digamos, con esos psicólogos que participan de estas redes y en los que básicamente, pues, justifican la, digamos, sus tratamientos o sus métodos, uh -huh. digamos, para revertir según ellos la homosexualidad, basados en esto, en pues, posiciones religiosas, de que es pecado, de que estas son prácticas que no están también, de, que hay, asocia, lo asocian con consumo de drogas, con otro tipo de, de situaciones que no tienen o que por lo menos son, son falsas, ¿verdad? No hay relación. Eh, un poco de ese es el trabajo, digamos, que publicamos esta semana en Interferencia, que mm. pues igual los remito ahí para que también vean el video completo en las redes sociales claro. de Interferencia o de la emisora de la Universidad de Costa Rica, y ahí pueden pues leer también los textos, son cuatro textos, y este video que publicamos, como decimos, que aborda pues este problema que lamentablemente se sigue presentando en el país y que como decimos, hay una legislación que está en discusión, pero que igual pues según lo que hablábamos con los diputados eh, Enrique Sánchez y José María Villalta quien fue el que presentó el proyecto en el 2018 pues espera que se pueda discutir o votar esto antes de que acabe esa legislatura sin embargo pues en medio de esta campaña electoral veremos si se puede avanzar. ¿Recordar lo tema. que pretende el proyecto? proyecto lo que pretende cerrar el portillo para que digamos eh, psicólogos principalmente, personas asociadas al colegio de psicólogos brinden ese tipo o sea, brinden ese tipo de terapias o uh -huh. ofrezcan o, o ya sea que, que las den lamentablemente eso sí, el proyecto excluye o no, no, no, sea, no capaz para, eh, lo que son organizaciones uh -huh. religiosas o grupos que brindan ese tipo de asesorías fuera del, de un marco, digamos, de salud. Entonces, hay que queda un portillo todavía abierto, pero igual por lo menos es un avance en buscar cómo cerrar, ¿verdad?, ...ese tipo de terapias que uh -huh. lamentablemente más bien hacen mucho daño según lo que se han demostrado. Así es. Bueno, David, muchísimas Muchas gracias, gracias eh, por exponernos toda esta información importantísima, tanto de interferencia como eh, del Semanario Universidad, y, y nos vamos, David, a doble check, que también este tiene otra información, pero que está relacionada con la afectación de la Ley de Empleo Público sobre el crecimiento de los salarios actuales, ya casi la vemos. Buenas noches, David, un gusto compartir con, y bueno, con vos micrófonos. Saludos buenas noches. Vamos a ver también a doble check con esta información, vamos a ver qué nos dicen. ¿Afectaría o no la Ley de Empleo Público a las personas que son funcionarias hoy? El candidato presidencial, José María Figueres, dice que no. José María Villalta dice que sí. Veamos qué nos muestran los hechos. Figueres, Villalta y otras seis personas candidatas participaron en un debate organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación costarricense, el SEC. Se habló sobre el proyecto de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Cerca del final del debate, Figueres dijo lo siguiente sobre el plan. Porque esto no afecta los, en, las personas, los colaboradores que hoy trabajan en el Estado. Es decir, no es retroactiva la ley, por lo tanto no afecta ninguna de las condiciones salariales en que las personas que ya trabajan con el Estado eh, lo hacen. Luego fue el turno de José María Villalta. El candidato del Frente Amplio tuvo algo que decir al respecto. No es cierto que la ley no afecta a los educadores actuales, por supuesto que afecta su derecho a la negociación colectiva, establece congelamientos de salarios que impide que se pueda ajustar los salarios, aunque se demuestre que los salarios están muy bajos, como los de las trabajadoras de los comedores escolares, por ejemplo. Entonces, ¿afectaría o no la ley de empleo público a las personas que trabajan actualmente en el Estado? Si por afectación se entendiera que hay lesión de derechos fundamentales, la Sala Constitucional ha determinado que no la hay. Figueres se refirió en específico a que la reforma no afecta ninguna de las condiciones salariales de las personas funcionarias. El Ministerio de Planificación confirmó que este criterio es correcto porque el plan no rebaja los salarios. Pero el candidato liberacionista también hizo una afirmación más general dijo que el proyecto no afecta a las personas, a los colaboradores que hoy trabajan en el Estado. Allí hay una exageración. La Ley de Empleo Público significaría un congelamiento de salarios para una parte de las personas funcionarias actuales. La misma Sala Cuarta ha dicho que esto no viola ningún derecho constitucional, pero reconoce que supone un sacrificio para el trabajador. Además, Villalta acertó al mencionar el cambio en las negociaciones colectivas. Ojo, la Sala Constitucional tampoco encontró ningún vicio en el proyecto en cuanto a este tema. Eso no quiere decir que la ley no trae cambios que podrían modificar las expectativas de mejoras de salario de las personas funcionarias actuales. ¿Cómo? La Ley de Empleo Público prohibiría la negociación de incentivos salariales por medio de ese mecanismo de negociación. Así que, en resumen, si nos atenemos solo a afectaciones a derechos constitucionales, Figueres lleva razón cuando dice que la ley no afectaría las condiciones salariales. Pero de ahí a decir que no afecta a las personas que hoy trabajan en el Estado, hay un gran trecho de interpretación. Por eso calificamos la intervención de Figueres como verdadera hasta cierto punto, porque también incurre en generalizaciones que pueden resultar imprecisas, sobre todo para las personas educadoras que estaban escuchando el debate. Bien, gracias a nuestro compañero por esta información de doble check. Eh, y bueno, vamos al tema, a uno de los temas de fondo también de esta noche, porque teníamos varios, eh, que tiene que ver con la regla fiscal. Este mecanismo que empezó a aplicarse a partir del año 2020, es decir, el año pasado, cuando eh, nuestros gastos superen ese 60% en total eh, y bueno, a partir de allí... Eh, eh, empieza a aplicarse este mecanismo que implica básicamente un límite al gasto, gasto corriente que sería básicamente salarios y eh, gastos de capital que tiene que ver con la inversión bueno, un economista y lo voy a, lo voy a poner en palabras de ella, una economista que es Roxana Morales y quien es la actual vicerectora de administración de la Universidad Nacional ha hecho observaciones a este mecanismo habla de que se debe mejorar y lo resume de la siguiente manera dice así ella es como decirle a un hijo tome 15 mil colones para que se compre tres libros que valen 5 mil cada uno pero cuando llegue a la librería solo co puede comprar dos de ellos sabe que ocupa los tres libros para poder cumplir su objetivo de pasar los tres cursos pero solo compró dos libros y los 5 mil que le quedan los guarda y me los devuelve a fin de año. Es decir, las instituciones públicas, eh, debido a todo el problema fiscal que ha habido desde 2008, eh, regresan eh, o no pueden ocupar una gran parte de, esos, eh, de ese presupuesto, de esos ingresos, y los tiene que regresar de alguna manera a Hacienda. Bien. Sobre este tema, hoy nos acompañan dos candidatos presidenciales para conocer sus posiciones sobre este tema. Y si alguna, si de alguna manera también comparten esta visión de la economista Roxana Morales. Ellos son eh, Martín Chinchilla, eh, del partido Pueblo Unido, y también Cristian Rivera, del partido Alianza Demócrata Cristiana. Ambos, un gusto tenerlos aquí. Eh, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y gracias Laura por la invitación a este programa. Gracias a ustedes, más bien. Muy gentil, muy agradecido por la oportunidad de estar compartiendo esta noche, Laura. ¿Qué piensan sobre la aplicación de la regla fiscal, este límite al gasto que sobre el cual se han quejado ya varias instituciones que ha generado también eh, la protesta de organizaciones sociales e igualmente que para otros ha logrado controlar el gasto? ¿Cómo lo ve eh, Cristian Rivera? del partido de alianza demócrata cristiana desde una perspectiva visionaria en nuestra constitución política ya venía contemplado el artículo 176 177 y 180 lo contemplaba en términos de que era importante mantener un balance entre lo que nosotros recibíamos y lo que nosotros gastábamos lo que resulta muy interesante es que a través de procesos de gestión un poco alejados de la realidad y una costumbre que nunca debe haber llegado Costa Rica sencillamente se gastó, se, se acostumbró desde el punto de vista de gobierno para hacer una gestión donde se gastaba mucho más de lo que se producía. Entonces, cuando nos enfrentamos a una regla de esta naturaleza, resulta... Realmente problemático desde el punto de vista de gestión habitual de las instituciones. Y esto representa un riesgo para un conjunto de programas que son fundamentales para el país. Estamos hablando de la parte de educación, de la parte de cultura, de la parte de deporte, que son elementos o pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento del país, no solamente en inmediatez, sino a futuro. Y no así, ...aquellas instituciones o aquellos grupos de poder de una u otra forma que tienen el suficiente peso y el suficiente exposición mediática de una u otra forma para de forma muy estratégica salirse de esa regla. Entonces la regla no aplica parejo para todos y definitivamente aquellos que de una u otra forma son más vulnerables, no tienen una mayor representación, pero que paradójicamente sí si representan algo fundamental para el crecimiento económico, para el crecimiento del bienestar de nuestro país, sí quedan de una u otra forma alejados lo paradójico y es algo que es fundamental es que nuevamente la discusión que tenemos nosotros en el país seguimos circunscribiéndola en el departamento de contabilidad cuando el desafío y es la propuesta y es la visión que yo a título personal tengo y que promovemos en Alianza Demócrata Cristiana es que de la mano de esta discusión y de estas decisiones que van a ser muy duras y son muy desafiantes lo que estamos enfrentando es que nos aboquemos a pensar en ya no solamente la gestión de la pobreza de la caridad o de la insuficiencia de recursos y que ya es importante que de forma visionaria comencemos a discutir o llevar todo este proceso de toma de decisiones a ese, a ese maravilloso departamento donde está la producción, la innovación, la creatividad, donde Costa Rica tiene muchísimo. Si seguimos hablando solamente de la carencia de administración de escasos recursos, que es aquello a lo que nos viene enfrentando la regla fiscal, vamos a seguir nosotros en un rat race, como se dice, o en esa carrera de ratas donde definitivamente no vamos a encontrar una solución, porque la solución ya no se encuentra solamente en el concepto del gasto que por supuesto es importante y la regla fiscal lo pone en manifiesto, sino que la invitación real es a comenzar a pensar y orientar todos los recursos la innovación, la inteligencia, el pragmatismo al departamento de producción porque allí es realmente donde comienzan a suceder la magia en el proceso del crecimiento de este país. ¿Qué dice Martín Chinchilla del Partido Pueblo Unido? Bueno, decimos que definitivamente la regla fiscal es una desnaturalización no solamente de nuestra democracia, sino también de nuestra constitucionalidad. Efectivamente, el artículo 176, 177, 178 son reglas que están eh, eh, claramente establecidas. establecidas, por supuesto, y, en do, y en don, donde se señalaba claramente eh, cómo se debía ejecutar, cómo se debe de administrar un presupuesto y demás. Y eh, la regla fiscal viene... Eh, vamos a cumplir ahora el 4 de diciembre tres años y ya se empiezan a ver las consecuencias todo aquello que se advirtió en aquel contexto eh, la discusión de, de, discusión de la reforma y también de una discusión amplia de los sectores sociales que advertían hace tres años en, en aquel contexto social tan complicado que hubo que ya advertían eh, y que se señalaron claramente cuáles iban a ser las implicaciones de una regla fiscal y hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo instituciones complicadas, hoy estamos viendo recortes eh, no solamente recortes salariales sino también recortes presupuestarios a las instituciones que efectivamente complican eh, cómo cuáles? Bueno, la caja costarricense del seguro social estamos hablando de programas sociales Tremendos recortes tremendos a las universidades, afectaciones, por ejemplo, a comedores estudiantiles, a, a la educación en términos generales. En fin, ya se está viendo, ya se está viendo eh, ese recorte presupuestario que eh, en definitiva nosotros no, no podemos estar de acuerdo. Coincidimos con lo que señala la economista efectivamente, porque no es posible que si se tiene un recurso X. Eh, una institución lo tiene para proyectarlo y para señalarlo a, una, eh, a, un pro, a un proceso y a un proyecto social, pues no se puede ejecutar porque eh, se tiene esa camisa de fuerza para hacerlo. Así que definitivamente eh, la regla fiscal, a como está planteada, ya muchos diputados lo han dicho, nos embarcamos, ¿verdad? Lo, lo estamos viendo hoy y es... Es lo que estamos viviendo ahora el problema de aquí en adelante es que la deuda sigue creciendo la deuda sigue creciendo y lo que señala la regla es entonces el gasto hay que controlarlo y ahí hay una gran afectación social es decir nosotros construimos una democracia costa rica está construida sobre la base de una democracia eh, en donde se proyecta el, el Estado como ente, rector y gestor de lo social. Y a como lo estamos planteando en este momento, o a como se está viendo en este momento, la gran afectación que se va a, a, a ver, uh -huh. no solamente la que estamos viendo, pues va a ser o no va a tener límites. Bien. Tal cual está planteada, según eh, algunos eh, estudios que han hecho también economistas, afirman que mm, esto eh, genera problemas Sobre todo en la planificación del presupuesto Del año siguiente Porque no se sabe cuándo va a terminar Cuánto se va a ejecutar de este presupuesto Este año eh, Porque esas ejecuciones dependen De variables de variables externas Por ejemplo, de que hayan apelaciones En contrataciones O por ejemplo, de que hayan eh, No se logre Comprar en el tiempo preciso todo lo que se requiere. Es decir, que la ejecución de un presupuesto en el 100% no se pueda realizar. Eso, por tanto, va a afectar el presupuesto del siguiente año. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis? ¿Sí o no? ¿Mantendría, Cristian Rivera, la regla fiscal tal cual está establecida en este momento? La regla fiscal tiene tiene un conjunto de impactos muy, muy positivos y principalmente es caer en conciencia de que esa madre que poníamos en el ejemplo al principio al darle ese dinero al hijo, ella sabía o debió haber sabido desde un inicio cuál era el presupuesto y el posible valor de esos libros y ese muchacho debió haber visto alternativas también de que tal vez no era comprar los libros sino las fotocopias, Laura. Cuando nosotros tenemos un, un gobierno irresponsable pero no solamente esto, y aquí los anteriores que se acostumbraron a manos llenas a gastar más de lo que podían producir y además de eso garantizar un estado asistencialista donde perpetuar la pobreza prácticamente era un negocio y generar bloqueos y barreras para que nuevas personas pudieran ingresar al proceso productivo entonces viene un elemento como este que es realmente doloroso pero la visión de aquellos constituyentes que generaron nuestra constitución en esos tres artículos habían sido totalmente claros, usted no puede gastar más de lo que produce entonces desde esa perspectiva los, las Ejecuciones de presupuesto también es un elemento que es fundamental, porque esto nos enfrenta a algo que es la falta clara de eficiencia en la ejecución de presupuestos por parte de las instituciones. ¿Por qué razón? Porque ¿Es, sencillamente. ¿Hay eficiencia o hay dificultades externas que están fuera de control y que no. castigan de sí, alguna lo, manera? Lo que sucede es que eso es evadir uh -huh. la responsabilidad en los procesos de gestión de los dineros a públicos, porque sencillamente no hay trazabilidad, no hay una penalización por la subejecución y tampoco tenemos nosotros un elemento de evidencia real en términos de evaluación con respecto al impacto de aquello para lo cual más, las más de 300 instituciones que tenemos nosotros fueron creadas ¿por qué razón? Porque y eso es otro elemento que nosotros tenemos muy claro y es que los procesos de gestión de la cosa pública tienen que tener como eje fundamental el bienestar de la persona y no lo que hemos visto nosotros que es darle vuelta al rótulo de las instituciones donde ellas se convierten en fines en sí mismos, entonces toda esta disyuntiva con respecto a la ejecución o no del presupuesto y tirarle la culpa a variables externas como lo que podrían ser eh, los intereses de la deuda o la calificación de las diferentes calificadoras de riesgo entonces eso es una forma muy mediocre porque dentro de lo que nosotros tenemos como propuesta es la digitalización de los procesos de gestión y veámoslo en, en estos términos el año pasado se recibieron cerca de 35 mil denuncias con respecto a la satisfacción de los usuarios en la cosa pública y principalmente uh -huh. en el sector social Estamos hablando de Caja costarricense de Seguro Social, Instituto Mixto de Ayudas de Ayuda Social y además mm. de eso este, acueductos y alcantarillados. O sea, estamos hablando de denuncias de usuarios que tenían francas dificultades y a lo cual no hay una trazabilidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que tenemos que tener dos o conceptos claros. sea, la mantendría claros. tal cual nos está. Nosotros tenemos que mantenerla. ¿Por qué razón? Porque sencillamente eso nos pone a nosotros un freno, pero mucho más que un freno es, es un estado de conciencia. Y si nosotros sabemos que podemos gastar X o Y cantidad de dinero, entonces así ahí viene un proceso de gestión administrativa totalmente estratégica y eso es fundamental, y se lo digo como empresario con más de 19 años de experiencia, y es que si yo tengo un presupuesto determinado, el concepto de priorización es aquello que me va a permitir a mí visualizar cuáles son los nichos en los cuales determinada cantidad de recursos me permiten a mí obtener la mayor cantidad de resultados, uh -huh. y ahí estamos claros en términos de la infraestructura, la parte de educación, la parte de alimentación, y aquello que de forma. Estratégica e innovadora nos permita a nosotros lograr curvas de crecimiento. Porque Laura es fundamental. La relación deuda pib todo el mundo se enfoca nada más en el numerador. Todo el mundo ve nada más el concepto de deuda. No, no, no. Del punto de vista de crecimiento empresarial, de gestión de crecimiento, tenemos que enfocarnos en ese denominador. Y allí es fundamental que nosotros veamos Bien. la oportunidad de integrar a Bien. nuevas personas y nuevos procesos al sector productivo. ¿Qué dice este Martín Chinchilla? Nosotros ¿De decimos que... Eh, ¿Usted la mantendría o no? Nosotros no la mantendríamos, la revisaríamos. Que... ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué, Laura y, y amigos eh, que nos están eh, siguiendo? Porque la hacienda moderna neoliberal lo que plantea es que la deuda es lo normal. Ejecutemos con base en la deuda. Desarrollemos con base en la deuda. O paguemos con base en la deuda. ¿Cuándo eh, debiera ser lo contrario, es decir, cuando debiéramos nosotros plantear eh, que la propuesta original sea un Estado, un gobierno y una hacienda que cumpla las características de su visión y es ejecutar eficazmente un presupuesto en función de sus ingresos eh, en función valga la redundancia del modelo que nosotros tenemos social, es decir, no podemos estar de acuerdo con una regla eh, neoliberal que lo que premia es precisamente el endeudamiento cuando aquí en este país urge, por ejemplo darle vivienda a los costarricenses, urge empleo para los costarricenses urge eh, desarrollar proyectos sociales con urgencia y si tenemos la soga está al cuello, con la regla fiscal, los gobiernos no van a poder ejecutarlo. Entonces aquí podemos hablar muy bonito, Laura, aquí podemos decir que estamos de acuerdo con este, con este modelo, pero eh, ¿a dónde queda la asistencia y la ayuda social? Es decir, el modelo neoliberal está planteando la asistencia social, la ayuda social y los programas sociales como un problema, cuando el problema es cómo están ejecutándose aquí los procesos de endeudamiento que ya sabemos que está en el orden de más del 80% en este país. Uh -huh. Eso no se puede ver normal en este país. No se puede ver normal cuando tenemos un problema de desigualdad y un problema de empobrecimiento de la sociedad sumado al tema de pandemia que tenemos que ver cómo lo resolvemos O sea que don Cristian Rivera tiene un planteamiento neoliberal, ¿qué dice usted? Ah, yo en esto soy yo soy muy radical. El asunto de los adjetivos eh, quedan para la retórica y el discurso. Yo soy totalmente pragmático. Yo lo que necesito es que el millón de personas que tenemos en informalidad se le abran las puertas para que puedan ingresar a la formalidad y desde el punto de vista formalidad puedan aportar de forma solidaria a la seguridad social y a la construcción de ese Estado, del cual yo soy beneficiario, por supuesto, un Estado social de derecho Yo crecí en Atillo y soy cirujano gracias a, a la educación pública. Lo que sucede es que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Usted no puede repartir lo que no existe y desde el punto de vista de endeudamiento lo que hemos tenido en los gobiernos anteriores esto no es un asunto de etiquetas, es un asunto de pragmatismo es un asunto de que nosotros nos enrollemos las mangas y nos damos cuenta que lo que tenemos que soltar son los nudos que mantienen a este país estancado donde los sistemas asistencialistas y con todo el respeto no funcionan, porque lo que nosotros tenemos que promover es el ingreso de la gente en dignidad y libertad a ser dueños de su destino. Y eso solamente sucede cuando tienen la libertad financiera, porque un Estado visionario les abre las puertas para que se vuelvan sí. emprendedores, para que tengan acceso al crédito, para que puedan producir lo que ellos pueden llegar a producir, y un Estado que acompañe, un Estado compañero, visionario, que genera las oportunidades para que ellos sean dueños de su destino, basados en una educación pragmática y de calidad. Que que les permite insertarse de forma activa y productiva uh -huh. en un mercado laboral de acuerdo a las carreras que les permiten a ellos hacer la transformación de ese conocimiento en activos que les permitan comprar su casa. ¿Por qué tenemos que darle una casa? Ellos quieren hacer su casa o podemos desde esa formalidad que ellos sean sujetos de crédito cuando hoy ese millón de personas que están en informalidad y las que están en pobreza uh -huh. sencillamente no son sujetos de crédito, están en informalidad, no pueden aportar al sistema y hoy necesitamos un estado visionario que realmente abre las puertas para que esa base contributiva sea muchísimo mayor, o sea que sean mucho más personas uh -huh. las que estemos allí aportando y que la carga impositiva progresivamente sea menor a partir del momento Bien. en que logramos los servicios de deuda un estado no puede ser un estado, sí, gracias. un estado no puede ser amigo no puede ser compañero de la sociedad de los y las costarricenses si lo que priva es la ley del mercado si los que están direccionando las decisiones del Estado es la, la empresa como tal y no tenemos nada contra la empresa. Nosotros apoyamos absolutamente la empresa, pero si lo vemos desde un punto de vista de decisiones completamente mercantilistas, no puede funcionar. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que tenemos que poner a trabajar a los costarricenses, pero se les limita con estas leyes se le limita a las instituciones también presupuestariamente para que puedan por ejemplo ejecutar obra pública, que la obra pública si pudiera gestionarse como debiera ser generaría mucho empleo y por ende activaría la economía, vamos a ver la riqueza quién la genera la generan los trabajadores las trabajadoras, los costarricenses y aquí no se está viendo ese concepto de la manera correcta porque el gasto es el que genera en este sentido, la riqueza y si no hay poder adquisitivo, si se le recortan salarios a los y las trabajadoras, no puede existir o no podemos esperar que eh, la economía pueda dinamizarse y pueda caminar con la velocidad que el país lo pide, Esas son esos son los conceptos y los costarricenses lo saben, los costarricenses lo están padeciendo y eh, bien, ahí es donde nosotros bien. criticamos, Laura, el discurso en el sentido de que suena todo bien. muy bonito, pero no funciona y vamos no está funcionando. Vamos a escuchar qué dicen don Martín Chinchilla y también eh, va, vamos a escuchar eh, don, don Cristian Rivera, vamos a escuchar lo que dicen los costarricenses sobre este tema. ¿Piensa usted a cuáles gastos públicos cree que hay que ponerles un límite en este país y a cuáles más bien habría que invertir un poquito más? Yo iría a ayudarle a los pobres, nada más. En el campo, ahí a la gente de campo que está, no tiene ni qué comer. Arreglar la, la vía pública, lo que es la salud, la educación, son las partes esenciales para que el país camine bien. En educación, debería invertir educación para el futuro del país. Bueno, por ejemplo, podría ponerle un límite a lo que son las... Los impuestos a la canasta básica, ya no subirle más a lo que es lo de uso diario. Bueno, muy importante ponerle límite a los gastos en la campaña política, que es excesivo. Para mí ese es el gasto que se debería recortar primero. Y los salarios más altos, obviamente los salarios y, y las pensiones de lujo. Tienen que reducir las pensiones de lujo. ¿Cuántos millones se van? ¿Quiénes son los que pagan? Hay personas a las que les dan más cosas que a otras, ¿verdad? Entonces creo que tal vez más como... Poder ver todo más con cuentas claras y que sea más ecuánime en general. Bueno, son muy diversas las opiniones, este, sus reacciones sobre lo que dicen. Hay, hay una de las personas ahí consultadas, habla de rescatar los programas de salud y de educación. Que dice Rivera. Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se habla de eficiencia, no, no, nosotros podríamos no, llegar lo, lo digo no, Cristian, porque este, el análisis de varios economistas que ya están planteando reformas es que no se puede garantizar el avance de obras de inversión y plan de desembolsos planificado con esta regla fiscal. Dice, "Se realizan proyecciones, pero puede haber retrasos, como decía, o situaciones que reducen la ejecución de presupuesto planificado en un año." Y lo otro que plantean es que que tiene esta regla fiscal es que eh, los ingresos que generan los propios, que generan las instituciones, no se pueden, eh, tienen que ajustarse a las limitaciones de la regla fiscal, Correcto. no pueden ser utilizados. Correcto. Eh, a, pesar de que no, a, a pesar de que esto no afecta el déficit fiscal. Entonces, bueno, eh, lo que ellos dicen es, esto finalmente va a afectar programas. Inversión en obra pública y no tanto eh, se va a ver esa reducción del gasto sino que lo que se va a ver es una reducción de las instituciones públicas ¿Cómo lo ve usted? Sí, es, eso, es, eso es bajo un modelo totalmente tradicional Ajá. la disyuntiva en, el, en, en la sociedad costarricense es ¿Por qué tenemos que llegar a un momento crítico para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que hacer algo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo? ¿Debe haber regla fiscal para educación y para salud? sí o no nosotros vamos a ver Ajá. por supuesto que, un, que por uh -huh. supuesto que tiene lo que más es que todo no es blanco o negro nosotros tenemos que tener un concepto de cuál es el presupuesto que nosotros del cual disponemos para que podamos hacer una gestión efectiva de esto cuando nosotros tenemos un presupuesto determinado y sabemos cuáles son los puntos prioritarios nosotros tenemos que saber dónde el gasto está siendo ineficiente ¿Dónde y la usted? ineficiencia ah, el sector cuando nosotros le entregamos al sector social de este país 30 años para impactar la pobreza y la pobreza extrema, y 30 años después nosotros seguimos con los dos dígitos, entonces el planteamiento es cómo puede ser posible que nosotros en el sector privado si usted llega a cambiarle las llantas al carro, usted quiere que se las cambien de una vez, usted no permite que le cambie una llanta hoy, la otra en un mes, y la otra en un año, y la otra en cuatro años, eso es un absurdo, pero cuando nosotros hablamos del sector público sencillamente nos acostumbramos a que sencillamente los procesos de gestión son muy demorados, entonces la eficiencia desde el punto de vista de trazabilidad y es algo fundamental con un gobierno gobierno digital y abierto nos permitiría a nosotros hacer los ajustes que, de acuerdo a lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, nos permitirían a nosotros si estuviéramos dentro de la media latinoamericana, ahorrar cerca de un 8% del PIB. Eso significaría que nosotros inmediatamente tendríamos, desde el punto de vista de eficiencia en el gasto, elementos tales que nos permitirían contar con mucho más recursos, porque hoy nosotros no somos eficientes. Y de acuerdo a lo que plantea uno de los economistas costarricenses, habla que podría ser del 4.7% del PIB. Entonces, no es un asunto de que lo viene a resolver de una forma mágica la regla fiscal. Ya está, y es una camisa de fuerza para que seamos estratégicos y buenos administradores, Administradores para que sepamos, sepamos dónde de forma estratégica vamos a colocarlo. Y por supuesto que la educación es fundamental, pero ¿qué tipo de educación? ¿Cuáles son, van a ser las medidas de desempeño? ¿Qué les vamos a educar? ¿Y en qué sentido para que realmente estos muchachos que están en ese proceso de formación puedan de una forma eficaz y soñadora integrarse al modelo productivo del país para que ellos se puedan realizar en independencia con base en la educación que costó impuestos de los costarricenses? Con un gobierno digital y abierto, con la ejecución efectiva de los recursos con trazabilidad, nosotros podemos avanzar sobre una línea de crecimiento de 2% del Producto Interno uh -huh. Bruto y una eficacia que puede estar entre el 4.7 y el 8% del Producto Interno Bruto y que comencemos definitivamente a pensar por favor en el denominador y ese denominador es producción, uh -huh. hablamos de emprendimiento, de acceso al crédito y de estímulo al sector turismo, tan solo para comenzar, nosotros ahí podríamos de forma eficiente lograr un proceso Perfecto. de crecimiento económico que impacte uh -huh. Todo lo que tiene que ver con los ingresos del Bien, Estado. Christian. ¿Qué dice usted, Martín? Nosotros definitivamente decimos que no debe haber regla fiscal ni para salud, ni para educación, ni para la ejecución de todos los programas específicos o proyectos específicos que se establecen claramente en la Constitución, porque simple y sencillamente no puede haber un desarrollo social integral en términos de justicia social para los y las costarricenses cuando se tienen camisas de fuerza de esta naturaleza. Hagámoslo correctamente, entonces. Planteémoslo correctamente. correctamente. Correctamente, entonces, es llamar a cuentas y implementar las políticas necesarias para llegar y resolver la raíz del problema, Laura, y la raíz del problema en este país se llama evasión, se llama ilusión y tienen nombres y apellidos y sabemos que es por encima del 8% del Producto Interno Bruto de este país que se está disparando hacia otros destinos y eso es lo que tenemos que atacar. Si nosotros corregimos ese problema, Laura y amigos y amigas, eh, nosotros vamos a poder no solamente ejecutar programas sociales, ser eficientes... No solamente lo que señalaba Cristian, las instituciones van a poder ser eficientes en este país, pero ¿qué es lo que pasa? El modelo lo que hace es justificar los recortes para que las instituciones, ante los ojos de los costarricenses, se vean como ineficientes. Nosotros decimos, trabajemos en ello, corrijamos, eh, modernicemos, está bien, revisemos, pero por favor las instituciones como la caja costarricense del seguro social ahí ha estado claro en las entrevistas que ustedes le hicieron a los costarricenses ellos ¿por qué están abogando porque les demos oportunidades de educación de calidad porque les garanticemos salud porque les demos y les garanticemos las posibilidades de trabajo de que les demos las oportunidades de vivienda que no las o sea, están usted mantendría la regla fiscal Perdón, ¿eliminaría la regla fiscal en, esos dos, de, en estos dos eh, eh, sectores, que son educación y salud? Eh, haría Y en hay... la ejecución de todos los programas sociales, porque no, no podemos... Es decir, ¿cómo hacemos? Hablando de... Usted usted lo, usted lo planteó, Laura. Si a mí me dan 15 colonias para comprar libros pero me, pero y me voy, y solo puedo comprar 10, ¿qué hacemos con la obra pública de este país? Por ejemplo... Qué hacemos con la construcción de hospitales que son tan necesarios para los costarricenses o qué hacemos con la obra vial, nunca va, nunca se va a reactivar y no se va a reactivar tampoco la economía porque no se está generando empleo ahí hacemos, tenemos un problema. ¿Qué hacemos con la obra vial? ¿Qué hacemos con las, eh, los, la construcción de hospitales? ¿Qué dice? Bueno, los economistas apuntan que ya para el próximo año sí afectaría lo que tiene que ver específicamente con inversión eh, ¿Qué dice usted? ¿Y qué dice usted también? Eh, don Cristian Rivera, sobre que el tema del gasto está, hay que reenfocarlo no en el, no en la regla fiscal, en el límite, en la contención, sino en la, eh, en el tema de la evasión fiscal. Sí, eh, en, que cuanto, no en, cuanto en esa dirección. A lo que tiene que ver con evasión fiscal, no puede ser posible que nosotros tengamos en Hacienda tantos sistemas que no se hablan entre ellos y que el proyecto de Hacienda Digital haya estado varado y que, por ejemplo, el concepto de los escáneres siga siendo tema de discusión diaria en un gobierno de Alianza Demócrata Cristiana y de Cristian Rivera, sencillamente nosotros tenemos que hacer el impulso de Hacienda Digital, un gobierno digital con trazabilidad y definitivamente lo que tiene que ver con la regulación de puertos, tan solo para que nosotros comencemos a cerrar portillos. Con respecto a lo de obra pública... La generación de recursos, sí. Claro, la generación claro, de recursos a través tenemos... de la evasión fiscal. Claro. ¿Usted cree que es ahí donde está el problema y que no más bien en la limitación del gasto? No, vamos a ver, el, el problema es múltiple. Usted tiene un paciente en cuidados uh -huh. intensivos y por donde le meta el bisturí en este momento Aquí ¿Dónde le pondría usted el peso? Nosotros tenemos que tener un peso fracta, francamente en la efectividad en el proceso de recaudación de los impuestos que están allí, pero no solamente eso eso es lo que está existente, nosotros tenemos que darle la oportunidad a aquellos costarricenses que desean formar parte del ecosistema productivo, démosle chance para que entren ¿Por qué razón? Porque en este momento las posibilidades de que alguien ingrese para poder hacer pago de cargas obrero patronales, el pago de hacienda, pago de impuestos, es prácticamente imposible. Nos si nosotros... nosotros ¿Usted nosotros... condonaría las deudas de la caja no, en no, este no momento? No, es un no, es un proyecto. Asunto... No, no, no es un asunto de condonación sencillamente puede ser un asunto de arreglo de pago y perfectamente se hace, pero esto es mucho más interesante que eso, porque tienes a un millón de a un millón de costarricenses que están en informalidad y que desean ingresar, y que no solamente desean ingresar, sino que desean tener un pequeño capital para poder comenzar un emprendimiento ¿okay? allí tendríamos nosotros el fortalecimiento del ecosistema productivo con respecto a lo que tiene que ver con obra pública inversión en educación y con inversión en salud a mí afectaría. me encanta el concepto de la crisis y por una razón, porque nos tiene que invitar a pensar de una forma diferente fuera de la caja, de una manera visionaria y a hacer el inventario de cuáles son las fortalezas que tiene Costa Rica allí para transformarlas en prosperidad. A partir del modelo de conservación que tenemos nosotros en el país donde cerca del 26% o un poquito más de nuestro territorio está protegido y a la luz de lo que se puso sobre la palestra con el COP26 existe una gran cantidad de fondos de inversión a nivel global del orden del trillón de dólares que están haciendo procesos de inversión en diferentes campos donde tienen que haber tres variables para que ellos puedan invertir la parte de ambiente que es environment, la parte social donde está la parte principalmente de educación y salud y la parte de governments. De tal forma que si nosotros anclamos a ese modelo las posibilidades de hacer una conversión de deuda cara por deuda barata, ahí tendríamos nosotros también un ahorro mm, significativo. Ingreso. Pero además de eso, la inversión para la construcción de infraestructura educativa, infraestructura en salud y además de eso, lo que tiene que ver con la parte ambiental, nosotros podríamos hacer colocación en este sentido para poder financiarla. Y eso nos ayudaría a nosotros muchísimo porque ya es un camino que Costa Rica Bien. recorrió para que todo lo que nosotros invertimos en conservación sea la carta de presentación Ustedes, para poder accesar a estos recursos. Ustedes dos ya han generado corrientes de opinión, hay personas haciendo preguntas e igualmente comentarios, así que los vamos a leer a continuación. Eh, vamos a ver, Joseph Hernández, que a través de Facebook, dice, ¿Por qué aprobaron esta regla fiscal se si han tenido que estar haciendo muchas excepciones, dice él, a instituciones para que puedan seguir operando? Esa es una de las preguntas que hace Joseph Hernández. E igualmente tenemos otra a continuación eh, que nos hace Betaba. Eh, ¿Cómo califica el avance del actual gobierno en la política fiscal y cuáles mejoras intentaría implementar en su eventual gobierno? Eso nos está diciendo Betaba. E igualmente José Segura Amador nos dice también a través de Facebook, ¿cómo lograrían una política fiscal progresiva que no golpee tanto a los sectores bajos? y medios, eh, bueno esos son los comentarios que tenemos hasta ahora bueno no, eh, nosotros pensamos que el gobierno uh -huh. es absolutamente tibio en materia fiscal en materia de la ejecución fiscal ¿qué quiere decir fiscal. tibio en materia, en materia no fiscal? Hay, no hay toma de decisiones firmes no hay una eh, política de hacienda clara en términos de recuperación de todo lo que se va en este país y eso ya ha sido criticado no solamente por los economistas y por muchos eh, eh, aquí en Costa Rica, donde eh, aquí lo que priva es lo... Vamos a ver, no podemos permitir que prive lo privado sobre lo público en, en términos generales, porque si no, lo que estamos viendo es esto, 40 años y en estos últimos cuatro años ha habido una regresión, absoluta en cuanto a política pública y en cuanto a, a, a obra social eh, y los costarricenses lo están padeciendo en este momento. La pobreza es clara, el desempleo es claro, la desigualdad es clara. Entonces no podemos estar eh, tranquilos y, y obviamente los costarricenses por eso hacen estas preguntas eh, porque definitivamente no se han visto políticas de este gobierno ni de los anteriores gobiernos que vengan a resolver la, politifa, la política fiscal en términos de lo que señala la misma constitución en materia de eficacia de eficiencia de una disciplina fiscal como como como, como se plantea eh, claramente mm. en esta regla mm. fiscal entonces eh, aquí o, o nos ponemos las pilas y trabajamos fuerte mm. o vamos a seguir porque la continuidad de los proyectos políticos que hay en este en este momento y, y los candidatos lo estamos viendo en este momento eh, es una continuidad a lo que se ha venido estableciendo y no podemos seguir de esa manera porque los costarricenses la van a seguir sufriendo fuerte. Hay varias preguntas que tienen que ver, ¿por qué se aprobó esta, esta regla fiscal? Las voy a recordar, si han tenido que estar haciendo muchas excepciones a instituciones para que puedan seguir operando. ¿Cómo califican el avance del actual gobierno en política fiscal y qué mejoras implementarían y cómo lograrían una política fiscal progresiva? ¿Qué dice Cristian Rivera de Alianza sí, Demócrata Cristiana? El, el concepto de cuáles son como aquellos que son... Como resumiendo estas sí, tres sí, preguntas. Tenemos, tenemos instituciones como lo que tienen que ver con las universidades, el Poder Judicial, que de una u otra forma eh, lograron de, una, de manera táctica salirse del proceso, dejándonos vulnerables al sector al sector social. A mí me interesa muchísimo lo que tiene que ver con inversión en cultura, me interesa mucho lo que tiene que ver con inversión en deporte, me interesa muchísimo lo la, que la tiene que ver con La regla fiscal sí está inversión. aplicando para las universidades. Sí, de correcto. hecho, sí está aplicando para los sí. ingresos propios, las universidades no los podrían utilizar. No, sí, pero imaginemos que nosotros precisamente allí es donde sería algo... Es algo que espectacular, ¿por qué razón las universidades tuvieron que llegar a un proceso permitieron que de una u otra forma se llegara a la implementación de una regla de una regla fiscal cuando la constitución ya tenía décadas de vigencia? ¿Por qué razón si son las casas de enseñanza y las casas de formación académica nosotros no estamos abocados a que realmente estén de la mano del sector productivo y de esa asesoría constante de los procesos de gestión de la cosa pública? ¿Por qué en el proceso de administración de esa cosa pública nosotros también no nos, no nos consideramos solamente como administrados sino como procesos de Gestión del bienestar. Ese es ese elemento de concepción, es esa, es esa línea de pensamiento que nos invita a ver las cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque no podemos llegar nosotros solamente a un elemento de crisis como el que nos enfrentamos en este momento, que ya se venía gestando y que se agrava con un elemento sanitario. Para darnos cuenta que debimos de haber hecho cosas hace mucho tiempo, a pesar de los votos de la sala constitucional, donde decía, no, no, no podemos sujetar al gobierno a hacer algo que no puede hacer sin endeudamiento. Nos acostumbramos a gastar más dinero de lo que está produciendo, entonces sencillamente eso es un asunto de espejos retrovisores, ya no podemos ver marcha atrás, sino que tenemos que seguir para adelante, si nosotros solamente seguimos enfocándonos uh -huh. en el numerador de esa ecuación, de esa de esa fracción Laura, vamos a seguir estando estancados, tenemos que fijarnos en el denominador y el denominador es producción porque cuando hablamos por ejemplo de que la educación se si le vamos a invertir el 8% del producto interno bruto, es muy diferente si estamos con un PIB de 62 mil millones de dólares así si pensamos en un PIB de 70 mil millones de dólares, y ojalá o que llegáramos a 100 mil millones de dólares. Generemos riqueza, eso es fundamental, porque en el concepto de generación de riqueza pero, y cuando vemos el concepto de pobreza... ¿Cómo sería su política fiscal? Don Cristiano la política Rivera? fiscal tiene que ir orientada de una forma total a una recaudación efectiva de los impuestos que están. Y eso es fundamental. Tiene que haber una dinamización en los procesos de ejecución de los proyectos que ya tenemos. Un gobierno digital que nos permita a nosotros ese elemento de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero además de eso, de reducción de todas esas pérdidas intangibles que se están dando por ineficiencias. Si nosotros tenemos elementos que nos permitan medir el impacto de los procesos educativos, ¿cómo puede ser posible que nosotros en términos de enseñanza del en inglés estemos por debajo de Cuba? ¿Cómo puede ser posible? Entonces es muy fácil hablar de que no, que hay que meterle más dinero a educación. No, no, no. No es un asunto de dinero, es un asunto de eficacia. Y eso, las amas de casas y todos los que somos empresarios sabemos de que usted no puede gastar más de lo que usted está produciendo. Excepto cuando es en el gobierno, porque se Sencillamente, como no es un dinero que costó, sencillamente gasten a mano yenta Es uh -huh. fundamental que esto sea una llamada uh -huh. de atención para que desde el colectivo reconozcamos que tenemos que ser sí. muy conscientes y muy estratégicos en la forma bajo la cual vamos a generar ese gasto y que por uh -huh. encima de todo es aumentemos la producción. Perfecto. Don Martín Chichilla, vamos cerrando. Bueno, eh, reiterarlo... ¿Cómo sería si... esa política fiscal progresiva? que Bueno, muy bien. La... Recordemos que la regla fiscal... Así como está establecida, es una reforma al modelo de Estado Social de Derecho que tenemos en este país. Por tanto, se nos vendió como urgente, como necesaria y nosotros discrepamos y seguiremos discrepando de ella, del proyecto de Ley de Empleo Público que en este momento está planteándose la discusión también. ¿Por qué? Porque nosotros que creemos que tenemos que volver a la raíz y quiero reincidir en esto y es en el cobro de la evasión correcta tenemos que corregir ese problema la ilusión y cómo lo vamos a hacer Laura bueno primero tenemos que correr todo, eh, te, corregir los portillos legales que hay y que justifican incluso que hacen legal la ilusión en este país si nosotros no atacamos la raíz de ese problema no vamos a poder resolver tenemos que también penalizar a, a quien evade y a quien que comete el delito, esas son formas de poder traer a cuentas y para poder resolver y para poder verdaderamente, es que aquí el mm. tema de los impuestos no, no es voluntariado, no es voluntario, aquí es que para poder verdaderamente hacer Estado y para poder hacer democracia en este país, se tiene que tributar. Y muchas, muchas grandes empresas de este país, no lo están uh -huh. haciendo. Vamos. Uh -huh. Bien, eh, creo, creo que ya no tenemos más, más tiempo, me indican si sí, estamos ya, tenemos que cerrar, les agradecemos muchísimo a Cristian Rivera del Partido Alianza Demócrata Cristiana, igualmente a don del Partido Pueblo Unido, gracias por acompañarnos esta noche, siempre invitando a candidatos y candidatas de los de los 26 agrupaciones políticas que aspiran a la, a la presidencia de la República. Vamos ahora con otra información que tiene que ver con, detrás del dato, nuestra sección. ¿Qué nos trae a continuación? Veamos. Estoy preocupado con las elecciones de 2022 porque actualmente hay algunos candidatos que ya han estado antes en el poder. Ya han demostrado que no, no, no merecen ese puesto. Que han tenido como un historial de corrupción o de malas administraciones que realmente no habían tenido la oportunidad anteriormente. O sea, en las anteriores elecciones se tomó mucho en cuenta el aspecto religioso y no se tomaron en cuenta todas las aristas que se debían tomar al lado de votar. Como que se centró mucho en ese tema y realmente tomar decisiones solo en eso es como... Me parece que está peligroso. desde tengo otra razón por la que estoy preocupado por las elecciones. Es porque el país pasa por un momento de crisis de pandemia. Estamos saliendo, pero realmente se necesita que llegue alguien muy preparado y con todas las condiciones para sacar el país adelante. Y me preocupa que de pronto la gente al no, no no esté consciente de eso. Estos son datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con su más reciente encuesta detrás del dato. Siempre una sección aquí en Costa Rica en Juego. Gracias por acompañarnos esta noche. Les invitamos a que continúen con la programación de Canal 15 y también que nos sigan viendo cada jueves a las 8 de la noche. Así que, bueno, que descansen y manténganse con Canal 15.